Hola, soy Joaquín. Hola, yo soy Pablo. Y estudiamos química y farmacia en la Universidad de Valparaíso. Sí, sí, sí. Ah, o no? ¿Sí, va, sí va, no? sí. Van? Eh, ¿Qué, ¿qué van a en la no? Y bueno, en la GBU estamos participando en la creación de un nuevo núcleo en la Valparaíso. ¿Cuáles son sus expectativas? Eh, nuestra expectativa es que podamos lograr vivir una vida universitaria junto a Dios. Y eso. <risa> y nuestro motivo de oración es. Eh, de que los jóvenes se atrevan a, a venir a la GBU, a conocer a, a Cristo. Y que nos dé la sabiduría para poder llevar de buena forma esta situación. <risa>